Hola y bienvenidos, bienvenidas de nuevo al diccionario de marketing. Vamos a seguir aclarando conceptos y hoy vamos a hablar de la tasa de apertura. La tasa de apertura es un indicador que mide la cantidad de personas que han abierto un email que has enviado. La mayoría de las personas consideran que la tasa de apertura es la cantidad de personas que abren su correo electrónico. Suena lógico, verdad? Lamentablemente esto no es así, según Mailchimp, un correo electrónico se considera abierto cuando se produce una de las siguientes situaciones. El lector permite que las imágenes en su correo electrónico se muestra en el panel de vista previa o en una vista completa del correo electrónico o bien el destinatario hace clic en algún enlace del correo electrónico. ¿Y cómo se calcula la tasa de apertura? Si estás utilizando alguno de los principales proveedores de correo electrónico como Mailchimp o Mailerlite, por ejemplo, la herramienta te muestra la tasa de apertura de tu correo electrónico. Pero si quieres saber cómo se calcula, es muy fácil, la tasa de apertura se obtiene dividiendo el número de aperturas únicas por la cantidad de correos electrónicos enviados menos el número de rebotes. Entonces la fórmula sería la siguiente tasa de apertura igual correos abiertos dividido entre correos enviados por 100. Así por ejemplo, si enviaste 100 emails y tus lectores han abierto 50, tu tasa de apertura sería del 50%. Y te preguntarás ¿Cuál es el promedio de tasa de apertura ideal? La respuesta va a depender mucho de tu industria, pero hay un estudio realizado donde indican que el promedio de tasa de apertura medio es de un 24,79%. Bueno, esto es todo lo que tenía hoy para ti, espero que te haya gustado. Si necesitas ayuda, no olvides que puedes solicitar un café virtual conmigo y por favor suscríbete ya que me ayudarás a seguir creando contenido. Nos vemos en el siguiente vídeo.